Ahora. Hola, ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espérate Ah, claro, porque está renderizando Espérate Cancelar Por esto, vale, cierro esto, vale Ahora sí, una, dos Hola, ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien eh, vamos a empezar una serie con mods en nuestro mundo privado. Así que comenzamos. Vale, he aparecido aquí. Y eh, espérate, espérate, deja, deja que se cargue un poco. Deja que se cargue un poco. Que luego vienen los problemas de renderización del juego. Vale, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Pero igualmente no me voy a desplazar mucho, ¿vale? Ahora ya sé que se está viendo un pelín lag Un pelín Pero es normal Se está cargando el planeta se está cargando el mundo Así que, lógicamente, pues Está renderitando, ¿vale? ¿eh? Tenemos la meseta, jiji, jaja Ponemos esto aquí por lo de siempre ¿Sabes? Lo que hay que hacer siempre Básicamente Ponemos esto Ponemos los palos Ponemos esto Y necesito otra más Otro más, por favor otro, otro más, otro tronco Otro tronco, por favor Otro tronco Otro tronquito Vale, voy a hacer eh... El pico Y a tomar viento Y así me pongo ya a picar la, la, la piedra Así ya la tenemos Así ya tenemos la piedra Que mira, mira que prontito Mira que prontito ha llegado Mira que prontito, bueno eso no es piedra Eso no es piedra, esto sí Esto sí, esto sí Esto sí es piedra Esto sí es piedra por ¿Para? ¿Para? Ah, vale, vale, vale, vale Vale Es como estoy en un cursillo Vale, vale, ok. Pensaba que se le había cortado a la profe. Pensaba que se le había cortado el wifi otra vez a la profe. Vale. A ver, ya tenemos suficiente piedra o roca o, o como lo quieran llamar para poder hacer pues, la, pues, la meta para llegar a toda la veda, el peco, el hacha, la pala y todas esas cosas. Vale, voy a hacerme el pico y este se va a tomar viento. ¡Uy, uy, no, ese no. Ese no este no Me he equivocado pero de, menos, menos mal Menos mal que no lo he perdido Menos mal que eso no era la que Si no Ya me lo hubiera cargado Ya me lo hubiera cargado Pico Aquí el hacha Aquí Pala Pala Y, y vamos a recoger un poco más A recoger un pelín más De materiales. Pues sí este. Este mundo tiene mods. Mira, mira esto, mira esto. Tiene Security Craft. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno Bueno del parabueno Bueno del parabueno Tiene Security de Craft No sé si tiene algún más, yo qué sé yo, yo Yo he puesto lo que yo no, ¿sabes? En plan, a la, a la aventura pero Security Craft Seguro que está Si no, no estaría el libro ese, ¿sabes? Si no, no estaría el libro ese Vale, ahí hay que antorchar, ¿eh? Ahí hay peligro Ahí hay peligro de bichos Ahí hay peligro de bichos Vamos a poner eh... Perfecto, no tengo No tengo, no, espérate, voy a hacer Tengo que hacer el horno Hay que hacer el horno Pum Pam Trucutru, -tru, pam. Eh, esto por aquí. Y vamos a coger madera. Vamos a coger madera porque, porque va a hacer carboncito. No va a venir bien y aparte porque lo vamos a necesitar, base. Ahí base no, vale. <risa> base no, es vale. Ahí está. Venga, haz carbón. Haz carbón, que es tu trabajo. Carbón, carbón, carbón, carbón. Carbón. Carbón. Y ya, por más madera Vamos a por más maderita ¡Uy! ¡Uy! Me caí del agujero Me caí en, me caí en el agujero Me caí en el buero Me caí en el buero eh... Estoy fijando que se ve como diferente el Minecraft Pues cosa mía A lo mejor son los mods Yo que sé Yo que sé No tengo ni idea Pero como que lo veo como diferente ¿Sabes? La versión, por cierto, es la 1.16.5 ¿Vale? Eh, y eso, y eh, eh, ya está, eso, eso es lo que eso, pues si te lo preguntas, ¿sabes? Pues si te preguntas, ¿qué versiones? Pues esa, uno Ya está, quita, quita, quita. Ps, ps, quita. Vale, espérate. Colocar, colo coloca esto. Pum, pam. No, esto, esto, esto aquí, pum, pam. Haz más carbón. Que ese es tu trabajo. Más carboncito. Más carboncito. Por cierto, voy a hacer una cosa. Pam, pum. pum! Malviento. El carbón este me lo quedo. Que para eso es mío. Para eso lo he hecho yo, ¿no? Porque es mío. Carbón, paja ¡Baja! Gracias. No me hablé. Ya, que luego pasa lo que pasa, ¿sabes? Luego pasa lo que pasa. Y no queremos. Antorchea, antorchea esto. O sea, ilumina, ilumina el camino. Ilumina el camino que lleva el señor. Creo que era el gandión, ¿no? No lo sé. No tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Eh, eh, eh, eh, es que estoy nerviosa. Esta serie con uh, uh, uh, uh. Y aparte son las 9 de la mañana. Oh, sé sí. Son casi las 10 de la mañana. hora española. Exactamente son las 9.41. Ay, señor. Increíble. Increíble. ¿Pero está? Podría hacer aquí mismo... La cueva, sí Claro, que te va a llegar hasta la capa 13 Que te vas a llegar hasta la capa 11 o 13 o como sea, o como sea. Pero eso sí, la casa hay que hacerla, ¿eh? La casa hay que hacerla Hombre, la ventaja es que como tenemos security craft Podemos asegurarla para que los creepers no la peten Vamos a ir en contra de los creepers Es una batalla no. ¿Acaba de desaparecer un ender en mi cara? puedo hacer zoom y no estoy en un server increíble increíble puedo hacer eso perfecto perfectísimo maravilloso bueno bueno puedo hacer esto chicos puedo hacer esto puedo hacer esto sin necesidad de, de un telescopio de esos o como se llame increíble increíble vamos vamos porque eso normalmente se puede hacer en, en los servers Claro, esto no es un server, es mi mundo privado, ¿vale? Pero, pero, pero... ¡Se puede hacer! ¡Se puede hacer! ¿Para qué quiero tanta arena? Pues para mi casa. Porque una casa sin ventanas no tiene sentido, ¿sabes? Siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho. Una casa sin ventanas no tiene lógica. No tiene lógica, porque para eso te metes en una cueva. A eso te metes en la cueva y ahí te quedas. Y ahí te quedas. Ya que tenemos security crap, vamos a aprovechar Y lo vamos a poder hacer. Vamos a poder hacer la casa En un sitio que digas oh, casi nos habría ocurrido ¿Qué te parece en medio del mar? ¿Qué te parece en medio del océano? Ah, era como, ¿Es una locura? Sí, pero es mi locura, ¿vale? No es tuya, es mía Así que, ni tan mal Ni tan mal lo que sí voy a necesitar va a ser eh, tréboles, hay brotes de árboles, voy a necesitar roca para poder hacer bien la casita. Eh, bueno, la casita no, más bien lo que sería la base de la isla, porque nos vamos a hacer una isla. Espérate un momento, ¿Estoy en una isla o es cosa mía? ¿Soy yo o estoy en una isla? Estoy en náufrago y no me he dado ni cuenta. Perfecto, estoy sola en esta isla. Me acabo de, me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar Y yo toda convencida de, bueno, he aparecido en el mundo así como, bueno, tenemos mucho terreno. Ja, ja, ja, ja, ja. Pues no, estamos en una isla que, que es pequeña, pero es nuestra isla. Es nuestra isla. ¿Así que? Vamos a convertir en la mejor isla del mundo Además tenemos tortugas Tenemos tortuguitas Eso es Increíble Vamos, que aquí no hay animales, ¿no? Mejor, mejor Mejor, porque yo no como carne, así que ah, Por probar si estaba ese mod, ¿sabes? Por, por, probar, por probar, ¿sabes? A ver si estaba ese mod de saltar dos bloques por probar de si estaba o no Porque no está, ¿verdad? No, no está No, no, no está No, no, no está No existe no, no existe Por probar, ¿sabes? Vale, bueno Pues ya sabiendo que esto es una isla Voy a ir andorchando todo esto Y tenemos tortugas ¡Woohoo! Tenemos tortuguita. Y mi casa Verás tú que me he perdido en mi propia isla me perdí en mi propia isla esto, esto, ya, esto ya es increíble Vale, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí mi casa Bueno, mi casa. Pues llámale de alguna manera Pues llámale de alguna forma Pongamos Antorchitas Ahí está Esto por aquí Que nos ilumine siempre Porque esto nos va de faula Esto me va de faula Esto me va genial Torcha, por favor. Bien, bien, bien. Bueno, bueno. Esta isla es mía. Y de nadie más. Me siento la reina del mundo. Porque esta isla es mía. El mundo en general, ¿sabes? Porque no van a venir más bichos, más, más cosas. Pero este estos árboles.. ¿Qué ha pasado? Hormiga Cantimpla ¿Qué es eso? Hormiga Cantimpla Muchas gracias, hormiga, por matarme Era justo lo que yo quería Hormiga esa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que te machaco? Where, where are you? O sea, creo que se dice así Yo que sé yo que sé Dios ¿Alguien me puede explicar qué es eso? ¿Alguien me puede explicar? Eh, uh, ok Bueno, bueno, la de bichos que hay aquí Ya, yeah, ¿pero qué bots has instalado? Yo que sé <ríe> Yo que sé Yo que sé qué bots está instalado Yo los he puesto directamente A la aventura a la venta Ostras, Pedrín ¿Te puedes explicar cómo sobrevivo? Tengo que cogerla Otra vez Otra vez tengo que cogerla Tortuga, no te preocupes Tiene miedo la tortuga, ¿verdad? Claro, yo también tengo miedo No pasa nada No te preocupes Yo te salvo la vida Yo, yo te salvo No te preocupes <ríe> No te preocupes, hormiguita Espérate Ay, hormiguita no, tortuga la, A la hormiga que le den a la hormiga que le den por ahí ¿Está ¿Vale? Esto por aquí Pam, pum, pam A ver, tampoco es que tenía muchas cosas Pero... ¿Qué? Que eran mis cosas Me ha robado la araña La hormiga, perdón Me robó la hormiga Increíble Hemos sido estafados por una hormiga Oh, wow, wow, wow, wow, wow ¿Pero qué es esto? Hmm. Perfecto, gracias Ender por matarme eres, eres el mejor amigo del mundo ¿Vale? Eres, eres increíble You are incredible Ups, ups no puedo, no puedo ir ni a casa, perfecto ¿Me puedo quedar en el agua? ¿Me vas a matar En el agua o, o tienes miedo? Me tiene miedo Tiene miedo Ups, que viene No estoy, se escondió su verte Ups ¿Cómo? Te doy con un brote de árbol. ¿Dónde estás? Where is the under? Ahí, ahí, ahí. Mira ven aquí. Mira ven por mí. Mira qué bonito. Mira qué bonito. ¿Ves por qué me quería ir a la isla de, de, en medio del mar? ¿Por, ¿Por qué? ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Aquí. ¡Bonito! No quiere. Me tiene miedo. Normal, si es que soy una osa muy grande. Ah, ok. Bueno, bueno, bueno, bueno, increíble. Mira eso, mira eso. ¡Oh! ¡Que viene! ¡Que viene! Te doy con un brote. Te doy con un brote, ¿qué te parece? ¿Te parece bien? ¿Me vas a dar algo por lo menos? vas a dar algo a cambio por acá. acaso estoy pegando desde debajo del agua esto es increíble respirar respiro eh? respiro y me hago ¡Oh! Dios este Ender Dios este Ender ay ay ay Respiro, respiro, respiro, respiro, déjame respirar, un respiro, ¿vale? Respiro, señor Ender, volvemos a bajar. Eh, espérate que respira, uy, qué pago. Te voy a pegar ahora con un brote, ¿vale? ¿Qué te parece, señor Ender? No me mire así. No me mire así. Bueno. Qué, qué feo es usted, señor. No es por nada, ¿eh? Pero usted es un poco feo. Las cosas como son. A mí no me dará usted algo, ¿no? No será como los otros, que son más rácanos. Los demás, los otros Enders, me suelen dar la Enderpel. ¿Usted me dará algo o no me dará nada? ¿O usted es egoísta? ¿Usted es egoísta o no es egoísta? Por favor, luna, cuando quieras te caes, ¿vale? Y haces de día Voy a perder mis cosas Perfectísimo Madre mía Matando un ender a puños ¡Oh! Me ha dado, me ha dado algo Enderpel. Enderpel Uy que muero y todo Ha merecido la pena chicos Ha merecido la pena Problema Que, no. que he vuelto a perder todo eh... qué bien ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hago yo? ¿Vuelvo a empezar o qué? Bueno, por lo menos se está yendo. Por menos se está empezando a hacer ya. Que ya. ahora, ¿eh? Y ahora no es por nada, pero. Pam, pum, pam, pum. Tru tru, pam. Pum. ¡Uy, no! ¡Así nos hace el pico! ¡Así nos hace el pico! Espera de! Pum, pum, pum, tru -tru, pam, pum, truco, truco, pam, pam, pum, pam, pum. Me voy a por la, la piedra. Me voy a por la piedra. A ver si... nah, A conseguir otra vez la, la piedra. A conseguir piedra de nuevo. Me voy a ir en medio del mar, eh. Me voy a ir en medio del mar. Vale, ya tenemos hierro. Ya tenemos hierro, pero por ahora no me interesa mucho Yo lo que quiero Mientas básicas, ¿vale? Mientas básicas eh, roca Y tener Pues mi base de casa, ¿vale? Lo voy a hacer ahí ¿Vale? Bueno, un zombie eh, Que viene, bueno, que son dos Encima son dos Espera. Más es vale no pegar muy fuerte. Voy a dar con el pico. ¿Qué te parece? ¿Te ¿Parece bien? Más te vale que te parezca bien. ¡Uy! Me voy al agua. Al agua, patos. Al agua, patos. Bueno, que son más? Apocalipsis zombie llegó. Oh, que me ahogo, que me me A tomar viento Uno menos Uno menos Ups, ups, ups Casi Eso, eso Usted, usted da vueltas Como Bisbal Cuidado, cuidado, cuidado Bueno, otro Ender por ahí Perfecto Bueno, te doy con un palo ¿Qué te parece? Palo, de... palo de... Palo Ups, ups Mira, el zombie ya se ahogó. El zombie ya se Y Igual que yo, casi No es ender. ve quiera usted Se va a tomar viento ¿Vale? Cuando quiera, no hay prisa ¿Vale? O le parece bien que le deje aquí ¿Usted qué prefiere? ¿Quedarse aquí? Sí, se prefiere quedar ahí Quiere quedarse ahí Eso, eso, vender. Usted váyase a tomar viento, ¿vale? Y déjeme tranquila Déjeme usted tranquila Yo me voy a recoger ¿Eh? no es por nada pero yo me voy a recoger las cosas y me piro vampiro me piro vampiro voy a hacer esto voy a hacer esto me voy a llevar esto me voy a llevar me voy a llevar esto voy a tomar esto me piro vampiro ala y yo, puesto pues ¿Qué quiero hacer? Pues? pues hacer como una especie de de, de de puente largo En medio del mar Me voy a pirar Me voy de aquí Piro vampiro Me piro vampiro Me las piro Perfecto, está lloviendo Justo lo que yo quería, ¿sabes? Está lloviendo, maravilloso me voy para allá. Me voy al medio del mar. Me piro. Adiós. Bichos. Que sois unos bichos. Ala. Y aquí no me molesta nadie. Me voy... Más para allá. Para atrás. Para atrás. Más para atrás. Demasiado más para atrás. Mucho más para atrás. Aquí. Déjame que coloque... Es un puente provisional, ¿eh? Ya lo pondré bien Ya lo pondré en condiciones Pero por ahora Déjame que Vale Voy a hacer la casa por aquí en medio, ¿vale? En medio del mar Me la voy a hacer Me la voy a hacer en medio Necesito mm... Ups, ups Casi me cae Casi me caigo, espérate, déjame que coloque el horno ahí, déjame que coloque esto aquí, ok, y me lleve el pico. Yo creo que eso sí voy a necesitar. Déjame que me lleve eh, tierra, porque como voy a replantar los árboles. ¿Sabes? Yo, yo más o menos ya me entiendo, ¿vale? Ya sé lo que hacer. Ya sé cómo sobrevivir a estos bichos tan malos. Ya sé cómo hacerlo. Quiero que un panic. Pum, pum, pum. Vale, vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Cuidado. Va a hacer la, la base. Sigue siendo para hacer la base. Va, para hacer la base... Esto me, lo llevo. me llevo el hierro. Me llevo el hierro, ¿vale? Me lo llevo para poder empezar a hacer algunas cositas. Por, oh, por favor, necesito por roca. Me, me, me necesito roquita. Necesito roca. Necesito roca. Carroca, roca. Carroca, roca, roca. rara, rara, rara. Ra, ra, ra, ra. La base. La quiero hacer de... Roca, correcto, muy bien Muy bien, eso me gusta Has adivinado Has adivinado de roca ¿De qué la quiero hacer? De roca Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Ahora te pregunto de nuevo ¿De qué la quiero hacer? ¿La base? Contesta en los comentarios Contesta en los comentarios ¿De qué la quiero hacer? De... Ahí te quedas. Responde, responde en los comentarios. Responde en los comentarios. Ten cuidado. Uy, me he librado de ese. ¿eh? Me he librado de ese ender. Me he librado de ese ender. Voy a colocar esto. Pum, pam. Pum. Pam. El problema está... Uy, uy, uy. Un poco más para adelante. Un poco más para adelante. Un poco más. Y por aquí, por aquí. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Y está? ¿Vale? No, que... O sea, no irme muy, muy lejos, pero... Y aquí en medio del mar estaría. Eh, pues... Bastante guay bastante guay aquí a partir de aquí para allá mi casita ¿qué te parece mi, mi isla mi isla y esa de allí por el momento la voy a dejar ahí en plan abandonada voy a hacer mi propia isla me voy a hacer mi propia isla um, me he independizado me independicé <ríe> me independicé um. No, no, espérate. Ay. Chao. Uh, ouch, ouch, ouch. Necesito... Pero de momento no me puede matar. Uh, uh, que sí, sí, sí que puede, sí que puede, sí que puede. Brau. He librado, y no sé cómo. He librado y no sé cómo. Vale, voy a hacer aquí una especie de subida. Vale, ahí está. Vale, <ríe> <Uf. ríe> hop. Esto, esto es mío. Déjame que coloque la mesa, por lo menos. Aquí ¿Vale? La mesa va ahí La mesa va a ir ahí render? Me render, me, ¿Me va a atacar usted? No, de momento no De momento no me va a atacar Vale, el horno va aquí Esto lo puedo ir quemando ya Vale eh... No, tampoco Quiero yo gastarme todo, ¿sabes? Yo me quiero gastar todos los materiales Pero es que es lo que tenemos No tenemos más No tenemos esto Ya por más ¡Oh! Hay vacas Hay vacas, hay vacas, vale ¡Uh! uh me ha matado Perfecto No duraron ni un segundo Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Me ha dejado matar No me ha dejado coger ni siquiera mis cosas Nada. Uh, señor Déjame ir al agua, por lo menos Me dejan ir al agua Qué puerco es Qué puerco y así la... Encima le doy al shift Le doy al botón que no tengo que darle Déjame coger Mi ender Mi ender pel Oh, mi ender Conseguir, me ha costado conseguir eso, puerco Ven aquí. aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ay, Ven aquí Ven aquí Ataca, ataca Ataca, venga, a ver si tienes narices A ver si tienes narices Te estoy dando con un pico Te estoy dando con un pico Déjame respirar primero, ¿vale? vale y otra vez. Voy. Ups, ups, me ha acercado demasiado. Me había acercado demasiado. Ups. ups, ups. Tengamos la armadura ya, nos podemos enfrentar mejor y más tranquilamente a estos bichos, ¿vale? pero por ahora. Verá que, aquí, verá que. Muy bien, eres guadiente. Más te vale dejarme un enderpell. ¿Verdad que me vas a dejar uno? ¿Verdad que me vas a dejar un enderpell? ¡Oh! ¡Qué suerte tengo yo! ¡Qué suerte tengo tú! No! ¡Qué suerte tengo! ¿Tú sabes la posibilidad que hay que un ender te deje enderpell? ¿Tú sabes las posibilidades que tienes de que un ender te deje enderpell? Pues yo tengo todas las posibilidades. ¿Por qué soy una crack? ¡Ups! ¿Perdona? Esto sí que ya no eh. Esto ya Me parece muy ilegal Esto Ilegalísimo Me parece Bonito Bonito Estoy buscando mis cosas Estoy buscando mis cosas Está por aquí Dime que está por aquí Dime que están por aquí Dime que está por aquí Dime que mis cosas están por aquí. Dime que mis cosas están por aquí. Está por, lado. Está por el otro lado. Está por el otro lado. Está por el otro lado. Está por el otro lado. Espérate. Me cago en... Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Me voy, me voy. No puedo ni coger mis cosas. No puedo ni coger mis cosas. ¿Por qué no puedo coger mis cosas? El bichajo este, ahí está. Bueno, que vienen a por mí todos. Dios. Perfectísimo. Dime que no he perdido mis cosas. Dime que no he perdido mis cosas. Y mis cosas. ¿Sabes lo que cuesta conseguir ender pels? ¿Sabes lo que cuesta conseguir ender pels? Me ha ido a tomar bien, ¿verdad? Ahora voy a buscar, ¿eh? Una, dos. Espera, espera. Mirando a si encuentro. Si vosotros la veis, dejármelo en los comentarios, por favor. Si vosotros veis la Ender pel ponérmelo en los comentarios. Por favor. No, bueno, antes, claro. Me da a mí que está. Ay, Dios mío, de mi alma y de mi corazón. Aquí está. ¿Vale? Mira, pues hazte una armadura Sí <ríe> Qué gracioso Qué gracioso eres, de verdad Qué chispa tienes Qué chispa tienes Háztela tú Háztela tú Dios, lo que hay aquí Y dirás, ¿pero qué bots estás instalado? Pues yo, que yo que sé que me he instalado Yo que sé que me he instalado A mí que me cuentas Más os vale no matar a las tortugas Porque si no Vale, hay un delfín por aquí Me ha dado velocidad No sé qué ha pasado con el delfín, pero Bueno, mira dónde están mis cosas y es ender pels. ¿Sabes lo que cuesta conseguir ender pels? Bueno, ¿esto qué es? ¿Qué clase de bichos hay aquí? ¿Minecraft ha mutado o qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me voy para mi casa. No quiero saber nada más de, de estos bichos. No... ¡Madre mía! Menos mal, no me persiguen. Menos mal que no me persiguen. iré eso? ¿Tú sabes lo que me ha costado conseguir eso? ¡Increíble! ¡Madre mía! Oye, pues... Dios. consigue un escudo no es tan fácil te digo yo a ti que no es tan fácil que no juegas tú te parece bien jugar tú ¿Te pones en mi lugar si quieres yo, yo te dejo a ver, a ver. una espada vale y el otro escudo, o sea, el otro de este me va a servir para el escudo, ¿vale? A uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sería uno, dos, cuatro y cinco. Perfecto. Hecho aposta. Hecho aposta. Voy a hacerlo. Lo voy a hacer. Perfecto, hay un ahogado aquí, molestándome. Vete a tomar viento, que no te voy a dar nada. ¿Qué quieres, oxígeno? Pues sal a la superficie. Encima eres muy lento. Es que eres muy lento. Ala, a tomar viento. A tomar viento. Te vendrá viento para aire. Le vendrá bien tomar aire. Boom, Vamos a empezar. Y 5 ender. 3, 2 ender pels. 2 ender pels. Oh, increíble. Increíble. Uno más. Por favor. Uno más, uno más, uno más. Que viene. Que viene este. Que viene el primo del, del, del señor de antes. No me molestes, que mira qué espada tengo. Mira qué espada tengo, mira. ¿Qué pasa? ¿Que tienes miedo? ¿Tienes miedo? Ven aquí, ven. Mira qué bonito, bonito, bonito. Aleluya. Te ha costado, ¿eh? Te ha costado, que flipas. A ver. No sé cómo voy a pasar de un sitio a otro ahora, pero bueno. Déjame. Pa, pa, pa, pa. pa. Uno, dos, tres. Ah, no, claro, espérate. Falta otro. Falta otro. Ahí está. tiene que hacer parkour luego. <ríe> Hay que hacer parkour para ir a casa. Perfecto. Pam, pum, pam, pum. Bam. vale, ahí está. Entonces hago así. No, oh, oh no, no, así no era. He equivocado, espérate. ¿Sí? ¿Sabes? ¿Lo, lo voy a poner ahí. Y hago así. Y hago así, mira. ¿A qué eso no lo sabías? ¿A qué se no se te habría ocurrido? Vale, ya se está yendo la luna Vale, y un ender ahí Voy a intentar enfrentarme A él, que tenemos ya La espada Hombre, algo Algo tenemos ya Bastante, ¿eh? Tenemos ya Ender Ven aquí El cerdo Ven aquí Uf, uf Me da miedo acercarme ahí Que flipas Me da un miedo acercarme ahí Que encima como son tan rápidos Dios Ya se es muy fácil Hazlo tú Venga te, te invito a que lo hagas Hazlo tú a ver si te sale A ver si te sale Va a estar las tortugas al lado Uy uy uy uy, uy. ¿Eh? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Lo conseguiría o no lo conseguiré. Uh, uh, uh. ¿Eh? Pero no es lo mismo ahora que llevo ya una espada antes, ¿eh? No es lo mismo. Es que esto está muy complicado. Dios, otra Ender. Otra Ender. Eh, me voy para abajo. Voy para abajo. Voy para arriba. Voy para aquí. Voy para aquí. ¡Qué bueno! Dios. Tres <ríe> ah, Llevo tres Ender Pels! increíble. Uh, uh, uh, uh, uh. No, no me lo creo. No me lo creo y me mata el bicho. Vale, voy a hacerle que venga aquí para distraerle. Pueda yo coger las cosas. Espera aquí. Vale. Me más que uh. Uh, qué cerca están las cosas. Qué cerquita están las cosas. Dios, ya me voy a morir, pero de ahogada, ahogada, hay una tortuga que se ha ido porque tiene miedo, normal, normal que tengas miedo, tortuga, normal que tengas miedo, ay Dios mío, espérate, no me lo creo, pero es que quiero coger las cosas y no me deja, no, me deja A la guapazos ¿Eh? Sender Pels sabes lo que cuesta conseguir eso Vale Vale, vale, vale, vale Ahora El escudo y la espada Vale, aquí está la espada Aquí está la espada Eh... El escudo el escudo, el escudo, el escudo. ¿Vosotros lo veis, chicos? ¿Vosotros veis el escudo? ¿Lo veis? Dejármelo en, en los comentarios, por favor. Si lo veis, dejarlo en los comentarios. ¡Oh! Lo he vencido. Vale, aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. ¡Pum, pum! No sé cómo sobrevivido, ¿eh? No me lo preguntes. Buah, este bloque me va a venir de fábula. Este bloque me va a venir de fábula. Vale. ¿Haría bien matar Ender Más. Sí. Haría bien. De hecho. Ender no, Endermans, perdón. Vamos, vamos Otra ender si es que Soy la reina de las enderpearls Soy la reina de los enderpearls De hecho siempre que mato a un ender me da un Un ender Pero, pero, los normales también, eh Los, los normales, los enderpearls Los endermans normales también, eh No solo estos, eh No te pienses que solo son estos Los otros también Voy a, voy a hacer una cosa. cosa. que no he hecho y tenía que haber hecho. Cosa que no he hecho y lo tenía que haber hecho. Un cofre, chicos. Un cofre... Esas tenemos, ¿no? Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. vale. Ok, ok, ok. Ya. Putiente. E intentar matarlo. Vamos. Que tampoco está complicado. El agua es más fácil. Es más fácil. Es más fácil desde el agua. Vaya Váyase a tomar Siento Un ratito Gracias Ahora ya puedo recuperar mis cosas Así es como se pide, perdón, chicos Y Voy a hacerme un cofre Ya, o sea, me lo voy a hacer ya El cofre Me lo voy a hacer en mi zona Dios, cuántos endermans hay por aquí ¿Cuántos Endermans hay por aquí? Pum, pam, pum, pum, pum, pum Me faltan las... Me acabo de dar cuenta que me faltan las antorchas Me las ha robado el cerdo este Me las ha robado el cerdo ¡Increíble! Oh, no, eh. no, pero... Aquí están, aquí están, aquí están Me voy, me voy, me voy Me voy a hacer un cofre, pero.. Me lo voy a hacer, pero ya, el cofre. Pero ya. Uf. Vamos. Vamos. Que tampoco está complicado. Ahí está. Aunque sea un cofre. Aunque sea un cofre de, de dos, ¿sabes? Pero. ¡Vamos! ¡Vamos! Señor Enderpell. En Enderpe no, Enderman ¡Ole, ole, ole! ¡Seis Endermans! And ¡Seis Enderpells. Ya, eh. ya podemos ir al Nether, chico, Alent. Ya podemos ir a Lent a matar el dragón ¡Ya podemos matar al dragón! ¡Ya lo tonto! Esto es una granja de experiencia, ¿eh? Si lo miras desde ese punto de vista... Esto es una granja de Endermans A lo bobo y a lo tonto ¿Pero eso qué es? ¿Qué son esos bichos? ¿Qué son esos bichos? Bueno, pedazo bicho Pedazo bicho La hormiga atómica ha venido Ha venido la hormiga atómica Nos quiere matar Nos quiere matar a todos, es increíble Pedazo granja me Tengo aquí, tú Pedazo de granja de experiencia Y gratuita, tú ¿Sabes la de Ender Pels que tengo? ¿Tú sabes la de Ender Pels que tengo? tú sabes la de ender que tengo dónde tengo? <ríe> en mi vida había tenido tantos Ender Pels, tú. Vale, vale, vale, vale. Hay que hacer ya el cofre. Hay que hacer ya el cofre, sí o sí. Pam, pum, Tru -cu -tru -cu -tru -cu -tru. pam, pum, pam, pum. Esto lo guardo, esto también, esto también. Lo más valioso me lo guardo, ¿vale? Los demás me, me, me da exactamente la mitad de las antorchas, por si acaso. Lo guardo todo directamente. Me lo guardo todo, por si acaso. La cosa está en que no tengo hacha. ¿Vale? Pico de nada. Y no sé si es porque lo he perdido. No sé qué ha pasado. Vale, espérate. Pum. Pam. Pum. Déjame. Déjame. antorchear todo esto. Sí. Pam. Voy antorchando todo Pam Te dando cuenta que no aparece ningún bicho de los otros, ¿sabes? Ningún esqueleto Ningún Ningún zombie Bueno, bueno, bueno Pero los demás, ya te digo yo Que está apareciendo de todo Está apareciendo de todo Está apareciendo De todo tipo de bichos Hormigas gigantes, hormigas pequeñas Endermans demoniados Endemoniados Está apareciendo de todo Espérate Pum, pam, pum trucutru, tru Me lo llevo Y me lo llevo No hay más Me lo llevo Antorcha Por favor, antorcha Antorchita por aquí Antorchita por allá Antorcheo todo un poco Porque si no me van a matar Antorcheo todo un poco Porque si no me van a matar Cuac, cuac Así hacen los patos Cuac, cuac, se hacen los patos. Se hacen los patos. Cuac, cuac, se hacen los patos. Así hacen los patos. Prrrra. Lo peor es que existe esa canción, ¿sabes? Porque me la inventé yo. Me la inventé yo esa canción. Ahí. ¡Pam, pam! Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. espérate, espérate. Trum, trum, pam, pum. Eh... Árbol Pam Espérate Pam Pam Yo soy una de ellas Yo soy una de ellas, que ahora no me concentro No me concentro Es de la clase, ¿eh? estoy escuchando el cursillo Correcto Correcto, pum, pam Pum, pam Pam, pum, ahí está problema? Que no tengo cama Me mm, Estaría bien minar Pam, pam, pam, pam Pam, pam, pam, pam ¡Ostras, Pedrín! Que me vienen a atacar Viene uno con una caña ¿Pero qué haces? Pero sos un boludo ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Más te vale Más te vale darme la caña de pescar Más te vale Darme la caña de pescar ¿La va a dar o no me la va a dar? ¿Verdad? Qué, qué, qué cerdo Qué cerdo no me la ha da? dado No, me dio la caña Increíble, espectacular Espectacular me acabo de envenenar, ya lo sé <risa> Ya sé que me acabo de envenenar pero, pero es que es lo que hay Es lo que hay Vale, no tengo hierro No tengo más hierro Estaría bien 1, dos, tres, cuatro Pam, pam, pum tru, tru, Pam, pum Creo que me voy a ir a minar eh. Me voy a ir a minar Pam, pum, pum, pam, pum un uh, voy a, ir a mirar, eh. Me llevo estas antorchas, más carbón por favor, más carbón que lo necesito. Entonces me llevo estas antorchas. O eso, o me enfrento a los bichos. ¿Qué hago? Me voy a mirar, a tomar viento. Me voy a mirar. Hala. Hala, hala, hala, ya está. Eh... Espérate. Eh, tengo que dar esto, por favor. De que voy a la clase un momento, que hace rato que no voy. Así ah, es verdad viejo de las diferencias me gusta. Mi juego de las diferencias es que me gusta Vale, a ver Uy, no, espérate Para esto yo necesito Piedra Espérate Voy a hacer Pam, pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Ahí está Necesito hierro Necesito bastante hierro yo creo que es que claro contra esos bichos muy complicado competir eh es muy complicado competir pum pam, pum pam, pum pum pum pum pum pum y ahí está ahí estamos venga oh hay carbón hay carbón hay carbón carbón carbón carbón carbón Carbon, todo no de experiencia, pero no pasa nada Haremos Además no vendrá bien para el tema de los niveles de, de encantamiento Así que Se puede ir recuperando niveles y no morir más en el intento Mejor, ¿sabes? A ver 53 53 53, capa 53 Capa 53. Hay que hacer otro pico, Hay que hacer otro pico. Necesito hacer otro pico, pico pa, pico, pico, pico, pa pa. Para pa pa pa pa pa pa pa para pa pa pa para pa pam para pa pam para pa pam para pa pam para pa pam para, para pa pam pam pam Torcha aquí. Torcha, antorcha, antorcha. Bueno, la de carbón que hay aquí. No tenía y ahora tengo un montón. No tenía carbón. Y ahora tengo demasiado. Cuidado. Uy. Cuidado. Cuidado que aquí hay agua. Cuidado que aquí hay agua. Me he caído. Perfecto. Para nada, espérate, para nada me sorprende que me caiga. Vamos a intentar a ver si conseguimos más hierro, ¿vale? Ah, va. vamos para allá. Vamos para allá. Más hierro o más materiales así, interesantes. Hasta que se haga de día, porque de día todavía no es, ¿verdad? A ver, voy a poner la antorcha aquí. Vale, sigue siendo de noche, ¿no? Sí, sigue siendo de noche Sigue siendo de noche Vale, voy a ir por aquí Por aquí Una mina un poco extraña Pero es mi mina, ¿vale? Es mi a Hacer un bujero Hacer un bujero Hacer un bujero Hacer un bujero Y la base, ¿vale? Aparte de que va a ser de roca La voy a reforzar Reforzar la base Tenemos ya Tenemos lo del Security craft y eso va a Venir genial Tengo Oh vale Tengo bastante roca ¿eh? Tengo bastante roca, vale, mira Aquí tenemos hierro Aquí tenemos bastante hierro Que nos va a venir bastante bien Bastante, bastante bien y yo creo que con todo el que tenemos Ya podemos hacer una armadura ¿eh? Podemos hacer ya la armadura Chicos Se viene armadurita Mejor, mejor, porque Aquí sí que hace falta poner la armadura ya Porque si no Vamos a sobrevivir No vamos a sobrevivir mucho más ¿eh? Y aquí hay muchos peligros Aquí hay muchos peligros ¿Qué capa es? La 37 Claro, normal 67, 38, no, perdón, 38, vale, ok, he contado bien, he contado bien, vale, voy a picar para allá, a ver qué me encuentro, a ver qué me encuentro, teóricamente por aquí hay hierro, porque es la capa 40 aproximadamente donde hay más posibilidades de que haya hierro, bueno, no es igual, tampoco eso es que importe mucho, ¿sabes?, por el que tenemos por lo menos podemos hacer un pico de hierro y la pechera. Por lo menos podemos hacer eso. Y el hacha. Por lo menos podemos hacer. ¡Ay! ¡Ah, ¡El cubo de agua! Se me ha olvidado. Me ha olvidado. Por completo. Se me ha olvidado por completo. Lo del cubo de agua. Estoy gastando el pico de madera, ¿vale? Porque, porque hay que gastarlo, ¿vale? Hay que gastarlo y así también aprovechamos y cogemos materiales, ¿vale? Vale. Bien. Tenemos aquí una telaraña. Entonces, es posible que nos encontremos con arañas, ¿no? Porque si hay una telaraña, pues significa. Vale. Por eso hay un spawn de arañas. Pero la ventaja está en que con esto. Nos podemos hacer lana. A ver. Déjame quitar esto. Vale. Hombre, la.. Pues vale, vale, vale, vale. ¡Uh! Qué susto me ha dado este. ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha dado el puerco ese! ¡Qué susto! Vale, vale, vale, vale, vale. Voy, para abajo, voy para abajo Voy para abajo, voy para abajo Voy para abajo, voy para abajo Vale, vale Vale Pum, pam, pum, pum, pum, pum Pum, ¿por aquí? Dios, qué susto me ha dado ese Dios, qué susto me ha dado ese. ¿El qué? Ah, vale, los mandalas. Vale, vale, vale. Lo hago yo para... Para no morir en el intento. Voy a coger el suficiente hilo. ¡Uh! Oh, oh, ¡Qué muero! ¡Qué muero! No, no, no me lo creo. No me lo creo. Soy boba. Dios. Medio corazón. Medio corazón. Medio corazón. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Un corazón. Un corazón vale, Dame carne que poder ir ya. Por lo menos podré comer algo <ríe> Es que no se puede hacer nada de verdad es que desde luego Si sí, es que lo que no me pasa Mate usted al señor zombie, por favor Señor esqueleto Mate usted al señor zombie Vale, déjame que le dé por lo menos con la espada Muy señor Dios, Se me está complicando Se me está complicando pero mola Se me está complicando pero mola se me está complicando, pero mola que flipas. Mola que flipas. Espérate. Espérate. Voy a intentar subir el capítulo entero sin editarlo, ¿vale? Intentar. Otra cosa es que lo consiga. Otra cosa es que lo consiga. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no estoy poniendo... ¿Por qué no estoy usando la espada? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy usando la espada? Explícamelo. Menos, mal... Menos mal que lo valioso me lo he guardado en el cofre. Porque si no... Menos mal, porque si no, ya hubiera perdido la sender pels etcétera, etcétera, etcétera, ¿sabes? Ahora ya, Madre mía Madre mía Si hago edición, ¿vale? A lo mejor es un par de cortes, ¿vale? Pero, pero voy a intentar no hacerlo Para que lo veáis todo Incompleto ¡Pustras! No me acordaba de ese cerdo Literalmente Vale, voy a hacer una cosa Voy a recoger las cosas Me las voy a llegar a, a llevar a casa Me las voy a llevar a casa Y luego vuelvo a bajar Vale ¿Pero por qué? ¿Cómo has podido salir de ahí? Voy a hacer una cosa Voy a llevar esto, esto Voy a hacer lo siguiente Voy a hacer lo siguiente A verás. Voy a poner un bloque ahí Para que no vuelva a pasar ¿Vale? Lo que no sé es cómo hacerlo Ahí está Ahí está. Ahí está. Y me piro, vampiro. ¡Hala! Pum, pam, pum, pam, pum, pam, pam pum, pam. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Pam. Haría un poco. ¿Qué? Ya que es de día, vamos a aprovechar. Espérate, van a hacer la primera pausa Vale, ok Vale Cerrar la clase ya Porque luego me voy a, a A tener que ir ya A las 11, así que Voy a dejar las cosas por lo menos Asegurar esto por favor, por favor, a ver si consigo que hoy tengamos el capítulo, ¿vale? Ya en YouTube Voy a dejar esto porque si no... No me fío, no me fío de, de los bichos <risa> No me fío de los bichos Espérate, vamos a aprovechar Aprovechar y metemos el carbón este aquí Este lo aprovecho yo para las antorchas, ¿vale? Esto aquí Espérate, no, perdón. Me lo llevo yo, ¿vale? Las utilizo yo para las antorchas. Vale, y este capítulo, ¿vale? Lo vamos a dejar ya por aquí. Eh, voy a intentar. Espérate. Voy a intentar no editarlo mucho, ¿vale? Para que lo tengáis todo completito. Tenéis una hora de capítulos, que es bastante. Que es bastante, ¿no? Y yo creo que os va a gustar mucho. Picamafioso, mafioso. Me acaba de salir la notificación. Muchas gracias por seguirme en Twitch. Y nos vemos en el próximo capítulo. Si te ha gustado esto. Puedes suscribirte. Darle a like y todo eso. ¿vale? Nos vemos. Y puedes comentar si quieres. Chao. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.